Quisiera contarte que me va mejor Quisiera escribirte una canción de amor Pero no puedo y no puedo mentirme Es que sin ti me muero y quiero despedir, despedirme, quiero despedirme.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 tu forma de fingir, me acostumbré a tu vida y a tu forma de mentir no, yo no puedo vivir así Me haces tanta falta y todo me recuerda a ti Es que los dos, nos hicimos tanto daño Y oh, oh, oh, oh, oh. no quiero vivir Y las fuerzas porque todo te lo di a ti Sabes que hoy oh, oh,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 Que los dos nos hicimos tanto daño Y hoy No quiero vivir en no las veces porque todo te lo di a ti sabes que hoy